La primera revolución industrial. Es por autonomasia la revolución industrial, pues marca un antes y después en la industria. Surge en el año 1760 en Inglaterra y rápidamente eh, se extiende por la Europa Occidental y por eh, Estados Unidos. Las, la, la, característica, la característica más importante es la aparición de una fuente de energía, que es eh, la máquina de vapor. La máquina de vapor junto con la aparición de los barcos y ferrocarriles que son movidos gracias a esta energía son los que dinamizan toda esta revolución con la que se consiguen multiplicar los tiempos de producción, la cantidad de producción, se extiende el comercio como consecuencia de toda esa producción masiva y se crea el, producto, el concepto de producción en serie y empieza a consumirse ya a mayor escala. La segunda revolución industrial está marcada entre los años 1870 y 1914 aunque algunos historiadores apuntan a su origen en el año 1850. Las características fundamentales o las diferenciales de esta revolución son la aparición de estudios de investigación científico, es un pequeño atisbo del I +D, surgen importantes avances en el área automotriz y en las comunicaciones, se comienzan a utilizar nuevas fuentes de energía, eh, derivadas de residuos fósiles, como son el petróleo. Eh, aparecen las máquinas automatizadas. Se usan nuevas materias primas para hacer aleaciones de metales, como el zinc, el aluminio. Y se aplicó la producción en serie al trabajo. Eh, marca un poco un hito el, la automatización que hizo Ford en sus plantas automóviles. La tercera revolución industrial. La tercera revolución industrial data del año 1970 y en esta fase de la evolución de la industria más que nunca es científico y técnica al mismo tiempo. Las características fundamentales de esta revolución son el uso de energías renovables, la transformación de edificios en microcentrales para almacenamiento de energía, el despliegue de la tecnología del hidrógeno y otras tecnologías de almacenamiento, las redes inteligentes, el uso de vehículos que usan combustibles como el... bueno, combustibles... vehículos eléctricos que usan energías renovables en lugar de los de combustibles. La aparición del I +D y su aplicación en la industria, que es lo que llamamos I +D, aquí ahora toma mucha más fuerza que en la, revolución, en la segunda revolución industrial. La industria 4.0. La industria 4.0 es en la que estamos ahora mismo y de la que vais a oír hablar a lo largo de todo este MOOC. Con lo cual no nos pararemos demasiado en este punto. Simplemente comentaros que es donde se empieza a usar el Internet de las cosas, aparecen los sistemas ciberfísicos, es el momento de las Smart Industries y de las energías renovables. De manera general y comparando cada uno de los hitos de la evolución industrial, tenemos una cosa común y es que, se aúna una tecnología energética, el avance de una tecnología energética, junto con un nuevo medio de comunicación. En el caso de la primera revolución industrial, tendríamos la máquina de vapor y la imprenta. En la segunda revolución industrial, tenemos las máquinas de combustión y la red eléctrica. En la tercera revolución industrial tenemos ya las energías renovables y aparece Internet. Y en la cuarta revolución industrial realmente se rompe un poco esta pauta y engloba todas esas tecnologías que fueron apareciendo a lo largo de la historia para envolverlas con Internet y digitalizarlas.